Hola de nuevo, eh, soy Isabel y estoy aquí para compartir contigo un ejercicio de chikun médico que va a trabajar el riñón. ¿Por qué he escogido este ejercicio? Porque el riñón, según la medicina china, es el órgano donde habita el miedo. Y como bien sabéis, el miedo es una de las emociones que baja nuestro sistema inmunológico. Así que para los tiempos que corren es importante tener un riñón bien fuerte para evitar que el miedo nos invada y se expanda por toda la sociedad este ejercicio va acompañado de un color el color es el color azul marino y lo que vamos a hacer es hacer el ejercicio y lo acompañaremos de este color de entrada vamos a frotarnos un poquito las manos para despertar nuestro chi las vamos a colocar en las lumbares vamos a subir los brazos, los codos hacia afuera. Miramos las nubes, cogemos aire y empezamos a hacer un masaje por detrás de nuestras lumbares, por detrás de las piernas. Llegando hasta los pies, masajeando los dedos, subiendo por dentro. estamos trazando el canal de acupuntura de vejiga y riñón que son los órganos relacionados al elemento agua otra vez nos ponemos las manos en las lumbares subimos la espalda crecemos hacia arriba codos hacia atrás miramos las nubes cogemos aire exhalamos mientras vamos visualizando el color azul marino que nos baña y nos inunda todo nuestro cuerpo. Este tercero me voy a poner de lado para que veáis cómo va la espalda. Colocamos las manos en los riñones, subimos y crecemos hacia arriba, codos hacia atrás. Exhalamos suavemente y masajeamos. Canal de vejiga. Tocamos hasta el dedo pequeño del pie y subimos por dentro. Canal de riñón. Este ejercicio también se recomienda hacer mínimo tres veces seguidas. Y yo te propongo, ahora que tenemos tanto tiempo, realizar esta serie de traes tres veces al día. Gracias y hasta la próxima.